Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos un día más a World Thunder Esta vez los amiguitos de Gally nos traen al escenario de dominación Stalingrado Esta vez voy a salir con mis tanques americanos con un PR de 7.3 De vez en cuando me gusta retomar sobre todo al M56 Y hacer unas buenas partidillas porque este bicho me encanta Arranca M56, me encanta, este es relativamente blandito cualquier atreadora ya sabemos que nos destroza y nos deja caos pero no sé qué tiene este caza carros que para mí me encanta sobre todo a la hora de coger y reventar a todos los enemigos es espectacular bueno es una pena que tenga tan poco blindaje pero lo disfruto mucho velocidad como ya sabéis fulear a tope como está este 45 km por hora no sobrepasa su velocidad, pero tiene una aceleración bestial. Se pone rápidamente los cuadros. Eh, cuidado, te. Nosotros vemos a MX30. Eh, venga, pues por aquí torcemos. Hemos, no he dicho nada. Vamos a ver directamente. Muchas veces, tomo la calle de la derecha y cojo la vía del tren. Y esta vez, como he visto más claro, la carrera de la izquierda, pues por aquí a toda pastilla hacia la zona B. Voy a procurar meterme justo entre los. Pilares y la. Ahí está, solo romper la reja. Venga, ah, tengo aquí una amiguete, la ML90. Está tomando B, venga, déjame un poquillo, colega. Venga, aquí estamos. Venga, capturando B Venga, muy bien, repito En cuanto retomemos La zona. Bueno, en cuanto retomemos la zona Nos largamos de aquí. Venga, ese tira humo. Perfecto, muy bien. Pero nosotros de aquí nos vamos. Porque el fuego de artillería cae, pero vamos, rápido, venga, la cena C tomada B y C tomada, la A parece que la estamos tomando, venga, ahí ese humito, nos indica que ya los colegas nos están tirando Seguramente a mi compañero, el AML-90, le han echado el ojo y están ahí, dándole caña Venga, a ver, algún propio, algún amiguete, por aquí, venga, con los y la artillería, que raro que nos, este, nos haya caído más cerca al loro, venga, si no vemos nada, nos largamos de aquí pero ya, venga, date prisa muy bien, la zona capturada, venga, date prisa, no voy a hacer que nos den nos den por el culo, y aquí nos dejen fritos, venga, vamos rápidamente aquí, descanso, venga, venga, venga, ah, muy bien bueno, respira, poco a poco, venga, vamos amiguetes por ahí no se ve nada, hay tres compañeros que han tomado feo, por lo menos esta zona la tienen controlada, si se le ha colado alguno puede ser que aparezca por aquí o no. Pero bueno, donde suelen aparecer más, lógicamente en este ligrado, eres un blanco más difícil de, de ver o de detectar si te metes por ahí por todas esas casas que tenemos a mano derecha, lo que son las fábricas y todo eso. Así que vamos a estar al loro. ¡Eh! Tanque ligero, ahí acercando, ¿sabe quién, quién es? ¿Quién es? Ahí está la marca. ¿Quién es? Venga, venga, venga. 200 meses, está bien. ¡Hombre, vamos a ver. Ahí está, afuera. Ahí está, reventado Muy bien. De acuerdo con la inteligencia. 100 leoncitos. Que nos vienen muy bien. Gracias. De nada. Muy bien colega, bueno, eh, si aparece alguno por allí, nos está viendo Estamos en un mal sitio, venga mi colega dispara Venga, tanque medio por ahí, un poquito más abajo de B Venga, sobre todo que no nos, no nos aparezcan por esa parte Y con una simple metralladora nos dejen fritos Bueno, esta es la zona aquí, venga, ah, hay mucha peña por ahí A ver, a ver, a ver, no veo nada están sobre todo ah, tirando hacia abajo, hacia la zona C Bueno, pues ay, vamos a esperar un poco A ver si aparece algún propio Es difícil Esta zona está demasiado clara Esa zonita justo ahí está demasiado clara Estamos entre C y A En B solo estoy yo Aquí pegadito y esos dos compañeros que están justo detrás de mí Venga, vamos a echarle un vistazo a toda esa peña que se ve por ahí a lo lejos A ver si podemos echarle un cable colega. Venga, pasamos rápido Ay, por ese huequecito Venga, vistacito esa marca A ver qué hay por aquí, a ver, a ver, a ver Venga, estabilízate Venga, nada, eso que es Venga, destruido, destruido, nada, nada pues si aparece alguien es... Que vengas, cuidado Es cuestión de un instante Venga, a ver, por aquí Nos cubrimos A ver, por aquí un poco más abajo ¡Eh! Ahí hay movimiento Venga, marca Parece que son dos colegas Dos coleguillas ahí Impacientes por ir a ver Venga, venga, ahí están Habéis alguno Venga, localizado, perfecto ¡Hombre! Aquí asomaremos. Venga, ahí va Crítico Venga, afuera ¡Oh! Ay colega, te ha dado, pues menos mal El tío está ahí, venga, no nos asomemos mucho Venga, estará reparando, ahí está Echando humo, ese pacto le ha hecho pupita Y el otro sigue justo detrás, venga, localizado Venga, estupendo mm. El tío dispara, venga, a por él Vamos, tarda poco en recargar este bicho Pero venga, venga, nos da tiempo Venga, perfecto ah. Incluso me disparo con la petralladora <ríe> Me la jugué Bueno, listo, perfecto Liquidado, venga, el otro no sé si sigue ahí Ahí está, sí, sí, sí, el colega sí que venga, anímate Ahí lo mismo que tu colega, venga, asómate Hay buenas vistas Y a lo mejor, a lo mejor, eh, te llevas un premio Ahí está el colega, bueno, tontones Ya sabe que el que asome la nariz La verdad es que fue una imprudencia Lo que ha hecho aquí el amiguete Fuego de artillería, venga, me había visto ese, me había visto otro, no lo sé Venga, fuego de artillería y somos aquí muy vulnerables. Necesita apoyo el colega este. Venga. Ah, oh, estupendo. Ese cayó. El otro amiguete. Venga, base de marcar y marcar y marcar. Al final cayó. Venga, vamos a ver. Otra marca por allá arriba. El T-54, ese era mi amigo de antes que ha caído. Pues esto. A ver, a ver. A ver, a ver a quién dispara? Destruido, ¿no? Sí, parece que sí. Ese parece a ver, a ver Así es colega Y el avioncito ese nuestro ahí paseando Bueno pues esto va muy bien Muy bien colega, muy bien A ver, hombre El AML 90, vaya partidita Se ha paseado por todo el escenario Venga por aquí todo tranquilo Venga, nos hemos acojonado, venga, ahí hemos pegado un buen arreón Ahora ya estamos bastante más avanzados cerca del respawn Venga, alguien tomando C, un cazacarros Venga, vamos a echar un vistazo por ahí Rápidamente, venga, que te... tú corres, corres mucho, escorpión Venga, el lorito Venga, C, 250-240, estamos aquí al lado venga quién es el pollo no nos descuidemos a ver qué hay por aquí venga ¿Qué hay que hay que por aquí que hay por aquí a ver a ver a ver cuidado estás que es Okay, por aquí ya. vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver venga, ¿eso qué es? ¿ese humo? ¿humo? ¿quién dispara por ahí? ah, ahí está, tanque medio ¿qué es esto? tanque medio, tanque medio la marca está por ahí, no lo veo venga, ahí está mejor quizás de atrás de la casa venga, bombardeo a ver, a ver, a ver disparos por ahí, a ver, a ver, a ver ¡Hombre, ahí está! Venga, en la cúpula de la torreta, un poco más arriba ¡Ahí, impacto! Venga, eso eso ha bajado Venga, estupendo. Ahí está, ayuda a matar al enemigo Muy bien Pues sí, la victoria está cerca Esperemos que no nos maten, a justo que al final siempre da mucha rabia Sobre todo, a todos nos gusta Terminar la partidita con el tanque o el vehículo con el que hemos empezado Cero muertes nuestra y muchas de los enemigos <ríe> venga avanzando ah, esto es esto va cojonudo venga eh. estamos flanqueando y rodeando ahí toda la zona del respawn pues venga vamos a la caza venga a ver si alguno aparece y nos lo podemos agenciar ahí a la uchaca venga los aviones venga rapidito vamos a ver esta tubería Venga, podremos o no podremos A ver, a ver, a ver pam. No Estas tuberías No puedo con ellas Nada, tengo muy poca fuerza O por lo menos poca inercia Venga No queda nada ah, Si aparece alguien No me va a dar tiempo a hacer nada Ah, macho, que disparate Venga, a ver, vistazo por aquí ¿Eh? no, sé si se... no, no he tenido No veía claro lo que era eso No lo veía claro Venga, a ver Bueno, ya esperamos por aquí Para dos minutitos escasos Que nos quedan o menos Ves que hay por ahí? Venga, por ahí habido una marca Quizá algún osado que vaya hacia B Puede ser Venga, paciencia Venga, disparos Tanque pesado Ahí Venga, vamos a por él A ver si nos da tiempo Esto está casi acabado Vamos Yo creo que esa marca Era de destrucción Yo creo que sí Aquí ya no hay nadie más esto parece que está terminado Y así fue Misión cumplida Muy bien Dos objetivos terrestres destruidos Y hemos salido indemnes de Stalingrado Bueno, no va a ser una cosa espectacular del otro mundo Pero es una partida movidita De las típicas que suelo hacer yo Sobre todo suelo ir a por B Y tenemos, venga, sexto en el equipo 11.311 dos terrestres destruidos bueno, 12.451, y nada, eh, estupendo, bueno. bueno, avanzando en la investigación del M60A2, que ese es el que estoy ahora mismo fuleando y intentando investigar aquí en el árbol de desarrollo de los tanques americanos, y nada, espero que os haya gustado la partida, acordaros, abajo, el enlace, Discord, el cuadrón, Ibis, Instagram y Facebook, y el canal de nuestro amigo Dracoon News en Twitch. Esto ha sido solo en y como digo siempre, nos vemos en un próximo. Chao.